Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida al ponente, a David sue al cual voy a, voy a hacer una pequeña reseña acerca de su trayectoria científica, que, que veréis que es, es, es muy sobresaliente. Entonces, bueno, en primer lugar, es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Desde el año 2008, eh, en su momento, bueno, no sé si todavía sigue siendo el miembro de la academia más joven pero fuiste durante bastantes años el miembro de la academia pues, eh, pues más joven. Eh, ha impartido docencia y ha hecho investigación en distintas universidades, tanto extranjeras como españolas, y actualmente es miembro del Instituto de Ciencias Matemáticas de CSIC, ocupando la, la cátedra de, de AXA. Eh, además, pues tiene una trayectoria investigadora eh, muy brillante, tiene más de 100 publicaciones en, en revistas muy importantes dentro de de lo que son sus líneas de investigación, que son la el análisis de decisiones, la estadística gallesiana, ahora también del riesgo adversario y todas sus aplicaciones a, a muy distintos ámbitos. ¿no? Ha publicado eh, numerosos libros, por lo menos 13 o 14 libros, y el último es sobre Big Data, eh, conceptos, tecnología y aplicaciones, en las que nos descubre pues, la, la, la importancia de, de este nuevo paradigma en en las aplicaciones actuales. ¿no? Además ha dirigido 17 tesis doctorales, con lo cual es un investigador que, bueno, que conoce bien y que, cuáles son los sentimientos de muchos de los que estáis aquí, que sois estudiantes de doctorado. Y luego tiene un hecho eh, importante, una relación con la Universidad Miguel Hernández, porque es, es fundador y asesor científico de ISOI Robotics, que es una de las startups que están en el parque científico de la Universidad de Miguel Hernández. Además, eh, bueno, pues, eh, cuando escuchéis su charla veréis que, que es eh, muy interesante y que además lo, lo suele hacer siempre muy bien. Y la charla de hoy es, eh, tiene por título eh, Adversarial Machine Learning Perspective from Adversarial Risk Analysis. Entonces, David, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias al departamento y al CIO por eh, invitarme a dar esta charla. Eh, bueno, como ha dicho jo y muchas gracias a Joaquín también por la introducción. Eh, me hubiese gustado mucho estar ahí porque, como, dice, como ha dicho Joaquín, pues, eh, eh, pues la, el, la pequeña startup que creamos sobre robótica está radicada allí en, en vuestro campus eh, y de hecho nunca he ido a, a, a, allí a, a visitarlo. Entonces, eh, bueno, pues es una pena, pero bueno, eh, espero que haya oportunidades eh, oportunidades eh, a partir de esta de esta presentación. Eh, quiero decir que bueno, pues me gustaría mucho si, al, si a alguien le interesa este tema, que ahora está eh, pues eh, que hay, en el que hay bastante interés, por las razones que luego describiré, pues encantado de establecer alguna, alguna eh, colaboración. Vale, entonces eh, al final he puesto las transparencias en español, en castellano y, y bueno, la, la charla también la voy a dar en castellano. Entonces, si alguien eh, pues bueno, lo siento si hay alguien que no puede seguir en castellano. Eh, entonces, el tema que del que voy a hablar es eh, aprendizaje automático adversario. Ese sería el, el, el campo en el que sobre el que voy a hacer la discusión. Eh, y lo que voy a intentar es, es dar eh, algunas perspectivas alternativas al paradigma predominante en la, en, la, en la actualidad. Y bueno, el, el paradigma predominante es eh, la teoría de juegos estándar, eh, como así, si así dijésemos, eh, y lo que voy a intentar es explicar luego cómo el análisis de riesgos adversarios eh, pues puede tener algo que decir en este, en este campo. Entonces, primero voy a hacer un brevísimo recordatorio de algunas cuestiones sobre aprendizaje automático desde la perspectiva de un eh, eh, viejo estadístico. Eh, eh, después voy, voy a hacer algunas referencias a los problemas de aprendizaje automático y seguridad, algunos de los problemas que hay. Eh, haré, digo, estas Haré una revisión sobre eh, las cuestiones principales de, eh, sobre aprendizaje automático eh, adversario, digamos los desarrollos principales que ha habido en este, en este campo. Eh, haré una reflexión sobre eh, por qué puede ser relevante eh, bueno, emplear análisis de riesgos adversarios en este, en, en este, en este dominio y luego pues, haré alguna revisión de, de, de, lo, de lo, que, digamos, lo que se puede hacer. Eh, presentando después pues algunos eh, temas abiertos, eh, que bueno, pues sí, como ha dicho Joaquín, hay bastantes estudiantes de doctorado en la audiencia, pues pueden ser temas, pues, temas de interés. Bien, eh, eh, entonces eh, la discusión que vamos a hacer es eh, aprendizaje automático, eh, sobre aprendizaje automático, eh, y bueno, pues es un término que ahora es eh, pues más sexy que decir que se hace estadística eh, Pero bueno, básicamente podríamos entenderlo como estadística hecho por una por una máquina vale Entonces decimos que, eh, bueno, pues en cierta tarea eh, Decimos que un programa aprende de, de la experiencia con respecto a la, a, a la cierta medida P Si su comportamiento con respecto a esa tarea medida según esa medida de comportamiento eh, pues va mejorando con la experiencia. Esa sería una definición eh, relativamente estándar que básicamente dice que el, que el programa pues va haciendo las cosas mejor eh, el programa, un programa eh, que se enfoca en cierta tarea pues va haciendo esa tarea mejor eh, a medida que va aprendiendo ejemplos. Eh, aquí pongo un pequeño ejemplo bastante estándar, es eh, eh, bueno, pues reconocer eh, eh, eh, dígitos eh, manuscritos eh, Bueno, pues cuando yo hacía la tesis eh, hace ya unos cuantos años eh, Esta era una tarea tremendamente difícil eh, Ahora es eh, en gran medida una, una commodity ¿vale? eh, eh, Pues hay modelos como el que aquí está reflejado eh, eh, Que es una, un, está describiendo una red convolutiva eh, y que y con, y con ella y sin demasiados conocimientos pues se alcanzan precisiones eh, muy altas pues por ejemplo en el, la discusión que vamos a hacer luego eh, pues con eh, estos conjuntos que es un conjunto de datos bastante conocido eh, y, y bueno sin demasiado esfuerzo, pues alcanzamos eh, precisiones del, del 99%, ¿vale? probablemente casi superiores a cómo lo haría un, un humano. Vale, este es un, un breve ejemplo de, del tipo de, de, de actividades que bueno, eh, se basarían en, en digamos, gracias a, a conjuntos de datos masivos. Y anotados gracias a una mayor eh, potencia computacional, eh, potencia algorítmica y métodos mejorados y en muchos casos eh, gracias a modelos preentrenados por expertos en ciertos dominios que luego se trasladan a otros bueno pues se han tenido muchos éxitos, eh, muchos éxitos en, cam en, en campos eh, eh, que hasta ahora eran, eran tremendamente complejos eh, pero que ahora se hacen re eh, razonablemente bien eh, y eso incluiría eh, como ejemplos pues, la, la traducción automática, pues el desarrollo de traducción automática era pues, una tarea muy, muy complicada hace 10-12 años y ahora es relativamente, bueno, es casi una commodity. Eh, vehículos autónomos, que es una tecnología que hace 15-20 años pues era bueno era de tipo Julio Verne y ahora es están ya haciéndose pruebas bastante avanzadas. Eh, o el reconocimiento de habla, que de nuevo pues, era una tarea complicada y ahora es, es de nuevo una commodity, pues, pues eh, gracias a eso pues eh, se ha tenido pues eh, eh, digamos, se, se deduce el auge, el auge de estos de este campo. ¿vale? Eh, bueno, eh, a pesar de estos éxitos, pues hay una serie de amenazas o, o retos que, que hay que afrontar. Eh, algunos son eh, algunos son más de tipo técnico, eh, eh, cuestiones, eh, la cuestión sempiterna del posible sobreajuste de los modelos, o la corrección en sentido de verificación, eh, tipo eh, ingeniería de software. Pues estos programas pues tienen, por ejemplo, los que hay en, en un coche autónomo son, tienen, pueden tener millones de. Eh, millones de um, de líneas entonces cómo, cómo verificas ese programa ¿Cómo, eh, vale eh, cómo haces eficiente, vale. Estos son ejemplos eh, más de tipo de ingeniería de software, etcétera. Eh, hay también cuestiones más de tipo soci eh, bueno sociológico, sociológico, socioeconómico. Eh, pues no sé que estos algoritmos, pues, no, que se desarrollan pues no discriminen o cómo haces interpretable o explicable esos algoritmos, vale. Eh, la, las, que, las cuestiones a las que nos vamos a a las que nos vamos a referir, a las amenazas a las, que, en las que, en la, a las que nos vamos a referir eh, son las de robustez y seguridad ¿vale? especialmente la de seguridad pero la de robustez está relacionada y ahora voy a ilustrar eh, este ejemplo eh, la idea es que eh, bueno, desplegamos eh, este tipo de algoritmos y aquí sería un ejemplo de detección de spam una ilustración de detección de spam eh, básicamente lo que tenemos son eh, eh, algoritmos que nos intentan separar eh, lo que es spam de lo que no es spam ¿vale? Eh, correo legítimo de, <coughs> perdón, corre, eh, correo eh, malicioso y aquí está en este ejemplo, eh, bueno, pues el, el spam sería eh, las, las bolitas en negro, las bolitas en rojo, perdón, y, y, la, y el, el correo legítimo serían, pues, las bolitas en verde. Bueno, pues los, los, los que los spammers, las personas que están detrás de este de esta, de estas actividades, son inteligentes, son muy capaces. Eh, incluso muy inteligentes y muy capaces, y bueno, pues aprenden aprenden que, bueno, en cierto momento, pues eh, se están introduciendo cierto tipo de filtros que estarían representados por esta frontera, esta, esta línea pu eh, punteada en, el, en este pequeño dibujo, eh, y bueno, pues intentan saltarse esas barreras de alguna forma. Por ejemplo, en, en un primer ejemplo, los anti-spam ponían palabras, palabras. Eh, prohibidas en una lista en una lista negra y lo, bueno pues lo que apre, aprendían los lo, aprendieron los spammers era variar ligeramente esas palabras para que bueno pues uno, el, el ojo humano siguiese viendo eh, esa, esa palabra que querían evitar y pero bueno pues de esa forma conseguían engañar al, al filtro y bueno pues eh, si engañaban al filtro pues podían eh, eh, eh, eh, bueno pues con, seguir con su negocio entonces, eh, hay una hipótesis eh, tradicional eh, y que es la que se viola en este tipo de problemas, eh, una hipótesis tradicional de tipo estadístico que es que los datos en lo que se denomina fase de entrenamiento y, en, y, y ya una vez que se pone en producción el, el algoritmo correspondiente eh, son independientes e idénticamente distribuidos. Y aquí tenemos un ejemplo, volvemos al ejemplo de antes del, del reconocimiento de eh, figuras, eh, de dígitos, manuscritos. Eh, eh, podemos, eh, digamos que lo que los, los malos eh, pueden hacer es eh, eh, perturbar ligeramente esas entradas, modificar los datos. De forma que se viola esa, esa, esta, eh, esta hipótesis que hemos dicho antes. Y lo violan de forma que eh, a nuestros ojos... Eh, eh, a nuestros ojos eh, siguen siendo eh, las imágenes que, hemos, que vemos antes, eh, que eran pues, dígitos de 0 a 9, pues siguen a nuestros ojos, pero esas ligeras perturbaciones eh, hacen que los algoritmos, los algoritmos eh, que hemos utilizado que, y que eran tan potentes para reconocer esos, esos datos eh, esos esas imágenes, eh, bueno pues eh, se, digamos, se vuelvan locos, como os dije pues, ¿vale? Entonces aquí tenéis eh, un, un ejemplo de, pongamos la, la figura de la izquierda que estoy marcando ahora mismo, que es un cero eh, y que nuestro buen algoritmo eh, anterior eh, lo, lo reconocía como cero Bueno, pues esta perturbación que de esa imagen, que bueno, yo al menos eh, sigo, sigo viendo un cero eh, bueno, pues ese algoritmo, lo, lo, lo, ese mismo algoritmo, al, al pasarle esta imagen perturbada, atacada, eh, pues lo que hace es recono eh, eh, reconocer un, un, un 8. ¿vale? Entonces, de hecho, la precisión pasa del 99% a con datos atacados eh, reducir, eh, reducirse al 62%, en este ejemplo concreto. Entonces, pues esto nos da una idea de que eh, los eh, adversarios, eh, unos adversarios inteligentes, pueden eh, eh, perturbar los datos para eh, hacer fracasar a nuestro a nuestro, en este caso a nuestro recono reconocer de imágenes con las posibles eh, consecuencias que pueda tener. Nos podemos preguntar qué, qué posibles consecuencias puede tener esto. Eh, eh, aquí tenéis, un, un, aquí tenéis un, otro ejemplo de detección de spam. Aquí lo que tenemos son eh, cuatro clasificadores eh, estándar. Eh, pues de, de, bastante, de, de naturaleza bastante diferente tenemos un clasificador Naive, naive Bayes eh, un eh, clasificador de lo, lo, eh, eh, regresión logística eh, basado en lo, eh, regresión logística una red neuronal con un par de capas y un, un bosque aleatorio que como veis en, en, la, primera, en la primera columna es, eh, en, eh, con ciertos datos y cierta representación eh, ciertos datos de spam eh, y cierta representación de esos mensajes, bueno, pues alcanzan eh, pues niveles eh, bastante razonables de detección, pues 94%, entre el 80% bueno, entre el 90, alrededor del 90%. Pero lo que, bueno, si atacamos eh, de cierta forma esos datos, eh, bueno, variando ligeramente, en este caso es añadir una, lo que se llaman una palabra buena. Eh, bueno, pues variando ligeramente esos datos conseguimos reducir el, el, los buenos resultados. Y bueno, el, el, el comportamiento de esos clasificadores. Eh, se degrada bastante y en el caso por ejemplo del, del, del bosque aleatorio pasa del 94% al 66% y eso qué quiere decir que en, se consigue engañar a esos clasificadores y bueno pues las, estas personas que están haciendo este están haciendo este intento delictivo este comportamiento delictivo pues tienen más oportunidades de conseguir su, su de seguir con su negocio vale y con, con, con eh, posibles consecuencias eh, muy negativas entonces, en resumen, los sistemas de aprendizaje automático inteligencia artificial pueden ser atacados. Eh, y de hecho hay numerosos sistemas sociales que son eh, desplegados en la sociedad que son ya vulnerables a este tipo de ataques. Hemos visto, eh, eh, hemos visto como ejemplo un, lo que sería un filtro de contenido, el, el filtro de spam. ¿vale? Eh, hemos visto eh, también un ejemplo de visión con los números y esa... Esos, digamos, esos sistemas de visión están subyacen a sistemas eh, defensivos, sistemas que, se emplea, que emplea el ejército, sistemas que utiliza la policía y también son subyacentes a sistemas de conducción autónoma. Y bueno, pues eh, eh, pueden llevar a, bueno, pues que por ejemplo, como luego argumentaré, un coche, un coche autónomo pues, se convierta en, una, en un arma, se pueda convertir en, una, en un arma. Bien, entonces tenemos un problema y para enfrentarse a ese problema eh, surge una, un subcampo del aprendizaje automático que se llama eh, aprendizaje automático adversario. Eh, y aquí tenéis eh, un, un resumen en una, en una transparencia de, eh, ese, de, de lo que es ese campo, de los desarrolladores en ese campo. Algunos los vamos a ver eh, brevemente, pero bueno, todo en, digamos que toda esta historia es, eh, comienza esencialmente con un con un, eh, eh, un artículo de Dalby y sus coautores de un campo que ellos llaman clasificación adversaria vale, que ahora revisaremos por su importancia eh, y bueno, pues hay, hay otras ideas importantes que ahora revisaremos pero bueno, pues hay ya unas cuantas revisiones, eh, unas cuantas revisiones en forma de libro eh, y ahí están dos de ellas y unas cuantos reviews también interesantes eh, Es, interesa es eh, importante mencionar eh, eh, que también está alcanzando a la a la política en el sentido eh, en, el sentido, bueno, en el sentido de policy, de public policy en, en inglés ¿vale? y como ejemplo tenéis ahí que NIST está desarrollando un estándar para intentar unificar la jerga en este campo ¿vale? es, es, es, es un hecho importante, digamos que está permeando esta, todos estos conceptos a la sociedad y bueno, lo que el NIST intenta es que la gente hable, llame por la, de, en, en, en, con la misma terminología las mismas, a las mismas cosas y este este eh, este eh, documento de, también de Policy de, de comiter del 2019 es, es también interesante para leer, para, para entender, eh, entender pues, la relevancia socio-político-económica-estratégica eh, de, de, esta, de estas disciplinas, digamos que afecta el, el mensaje es que cada vez desplegamos más sistemas de este estilo en la sociedad eh, pero estos son vulnerables y tenemos que hacer robustos para pues, evitar catástrofes, evitar pues, distintos problemas. Y lo que es interesante es que eh, este, este eh, trabajo que he mencionado de Dalby eh, eh, enmarca, enmarca de forma eh, y muy importante eh, toda la investigación en este campo y la enmarca dentro de la teoría de juegos. La teoría de juegos, eh, bueno, con todos sus eh, con toda su potencia, eh, pero bueno, pues eh, conlleva, al menos en su con, concepción más estándar, eh, una serie de, de hipótesis de conocimiento común eh, que eh, en, en los dominios eh, típicos de aplicación del de, de aprendizaje automático adversario referidos a seguridad, pues eh, son. Eh, son, son susceptibles de crítica, eh, porque bueno, pues se dan situaciones en las que eh, los eh, participantes o los agentes tienden a ocultar información, eh, etcétera, que bueno, pues, eh, bueno, pues hay que intentar eh, superar. Eh, como grandes temas en, en el aprendizaje automático adversario, eh, eh, hay, digamos, tres, tres áreas principales. La, una, la, la primera se, se refería a, co, a construir modelos de amenazas. ¿vale? Tenemos que intentar pensar eh, eh, cómo piensan los, los, los malos, ¿vale? Eh, y básicamente se hace en función de eh, pues, cuáles pueden ser los objetivos de. Eh, digamos que intentamos pensar en términos de cuáles son los objetivos del, del atacante. Eh, bueno, pues intenta conseguir dinero o intenta el descrédito político o intenta matar gente o varias de esas cosas, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el conocimiento eh, eh, que dispone de, el atacante sobre nosotros? Eh, imaginad, por ejemplo, que es un, un, un, inter, un, uh, un atacante interno, alguien que está infiltrado, un infiltrado, ¿vale? Pues él conoce. Muy probablemente conoce los, los datos que está, que hemos empleado, los algoritmos y los parámetros incluso que, que utilizamos. No es lo mismo a bueno, pues una situación en la que somos externos, podemos capturar algo de información, podemos tener alguna idea del tipo de algoritmos que usamos, pero no tenemos tanta información. Y, y bueno, pues cuáles son sus capacidades, lo sofisticado que puede ser. El siguiente tema típico es eh, simulación de ataques. Una vez que conocemos eh, o tenemos información o pensamos que tenemos esa información, simulamos para intentar pre predecir cuáles son, van a ser las consecuencias sobre nuestros sistemas de inteligencia artificial. Eh, y finalmente eh, tenemos que, eh, bueno, una vez que tenemos esta idea de cómo nos pueden atacar y el impacto que eso, pues, cómo nos protege protegemos lo mejor posible, qué medidas de seguridad eh, diseñamos para esos Vale, ese sería el, el tema vale. entonces eh, voy a eh, eh, muy brevemente voy a revisar tres, tres, eh, tres o cuatro ideas eh, eh, la primera es eh, se refiere a, a, digamos, al, al, al, al artículo pionero en este campo que es el de clasificación que fue el de clasificación adversaria y, básicamente, eh, eh, el esquema que se introduce es, está aquí descrito en esta figura. Básicamente, eh, eh, hay un clasificador que opera, digamos que primero construye su clasificador, su algoritmo, con, suponiendo que los datos no han sido atacados, datos limpios, vale, construye ese algoritmo. Después, el adversario, su, su, en el siguiente paso, el adversario que conoce ese algoritmo, en las hipótesis de estos, de estos eh, investigadores, conoce ese algoritmo, construye el, el ataque óptimo frente a ese, ese algoritmo. Y después, eh, en el siguiente paso, el clasificador que conoce ese ataque óptimo eh, piensa en cuál es la defensa óptima frente a ese ataque y así sucesivamente. Eso podría seguir, aunque, bueno, pues Dalby y tal, digamos que paran en estas tres primeras etapas. Entonces, eh, ellos lo aplican eh, suponiendo. Eh, que el clasificador de partida o como partida utiliza un clasificador Bayes que es sensible a las utilidades. Quiere decir que no, no utilizan una, una función de pérdida o una utilidad eh, 0-1 sino que bueno, pues hay el, o sea, los errores de distinto tipo tienen distinta valoración, ¿vale? Pero bueno, las ideas se podrían extender a otros, lógicamente, a otros clasificadores. Pero lo que es muy importante es que, eh, bueno, eh, en primer lugar, en términos de. Eh, lo que sería programación dinámica, optimización dinámica, eh, bueno, investigación operativa en general, eh, lo que tenemos es una aproximación, eh, es eh, eh, miopia hacia adelante, ¿vale? eso primero es, es eh, eh, bueno, tal vez mejorable, pero lo que es especialmente importante es que eh, este juego, esta competición entre el clasificador y el adversario eh, se hace bajo hipótesis de conocimiento común muy fuertes en este caso. Eh, quiere decir que el, el adversario conoce, muchísimo del, eh, mu, conoce todo del clasificador y el clasificador conoce todo del adversario y esto pues eh, eh, no es realista. Eh, es muy interesante eh, si se llega al, a, la, digamos, a la parte de discusión del, del artículo, de este artículo importantísimo, ellos, estos mismos autores dicen que eh, admiten que esas hipótesis no son excesivamente realistas, pero es interesante que estas ideas han permeado eh, toda la investigación. Digamos que es, son hipótesis muy fuertes que se, sigue, se, se siguen haciendo en este dominio ¿vale? y que podrían ser, bueno, y es digamos que motivaría pues el, el, estos, este intento de trabajo que estamos eh, intentando hacer. Vale. Un concepto muy importante eh, y, y bueno que ha hecho popular esto en la prensa, bueno, pues que ha aparecido en los periódicos, es lo que se llamarían ejemplos adversarios. El ejemplo que puse antes de, de, eh, de las imágenes eh, de los números manuscritos era un ejemplo de, eran casos de ejemplos adversarios y básicamente eso, estos son se refieren a algoritmos eh, eh, para generar perturbaciones eh, cuyo patrón eh, no es eh, reconocible al ojo humano pero que llevan a que un clasificador eh, eh, fracase en su tarea. ¿Vale? Aquí está, eh, eh, sería el mismo tipo de ejemplo que digo con los datos. Un clasificador que funciona bien y que en este caso eh, reconoce un panda con alta probabilidad, eh, se perturba, eh, de forma que lo que tenemos eh, al ojo humano sigue siendo, bueno, el, un, una persona seguiría viendo un, un panda, pero eh, con, esas, con esos cambios, y, y digo que el patrón no es perceptible, eh, eh, pues eh, se produce una, una eh, eh, clasificación incorrecta. ¿vale? Eh, y un ejemplo de estos, eh, un ejemplo de adversario, un, un ejemplo de ataque es el, el, el, lo que se denomina método del rápido, rápido del signo del gradiente, FGSM, eh, y que básicamente cambia unas... Eh, unas imágenes, unos datos, unos datos x, los cambia a unos datos x' con una cierta perturbación epsilon eh, y esa perturbación va eh, depende del de signo del gradiente, el gradiente se refiere a la función de pérdida del... y lógicamente aquí para, para esto eh, requerimos saber cuál es el, el, el, el gradiente, perdón, eh, L es la, la verosimilitud, eh, tenemos que saber la, la verosimilitud del... vale entonces requiere bastante, pero bueno, bueno eso da... Este es un ejemplo, un, un ejemplo, de ataques. Hay muchos otros. La otra gran línea es se refiere a defensas. O sea, una vez que tenemos ataques, pues cómo nos defendemos. Eh, y de nuevo, eh, eh, bueno, por cierto, es, esto se puede, se puede eh, ver eh, dentro del lenguaje de, de teoría de juegos como el, el mejor ataque, o sea, la mejor respuesta del atacante frente al a la defensa propuesta. Y de nuevo, para ver eh, este campo, eh, sea, eh, eh, digamos, un ejemplo de defensa, el, el, el tipo de defensa pues, más popular en estos momentos es lo que se llama entrenamiento adversario, que es entrenar modelos con ejemplos atacados, de cierta forma. Y lo que se intenta es, para encontrar la defensa, es en términos eh, eh, eh, estadísticos, en términos de optimización, pues lo que se intenta es minimizar el riesgo empírico bajo las peores per perturbaciones. Y de nuevo, esta forma de minim minimax, eh, bueno, pues tiene, eh, pues lógicamente, reminiscencias eh, de tipo eh, de, de, de, la te, de la teoría de juegos. Vale, una, una vez hechos estos conceptos, eh, eh, decir que bueno, pues casi todo eh, en aprendizaje automático se ve desde de una. porque es un tema importante, se ve desde una perspectiva adversaria. Y bueno, eh, podéis pensar en, en bueno, el, el tipo de modelos que estéis trabajando, pues con una probabilidad altísima alguien lo ha intentado ver de una perspectiva adversaria. Hay SVMs adversarios, eh, modelos, eh, ataques a modelos ARIMA, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede decir que es una estamos en una fase, digamos, de una eh, carrera de, de armamento, eh, eh, en, bueno, en una traducción mala de arms race, vale, eh, en la que bueno, pues los investigadores eh, alternan fases en las que se desarrollan eh, defensas eh, y en otras fases se desarrollan ataques frente a esas defensas y así sucesivamente y luego es muy, muy relevante en, en aplicaciones especialmente en seguridad nacional y en ciberseguridad hay varias convocatorias por ejemplo de eh, pues por ejemplo del el programa de defensa europeo eh, referido a esto o, o pues los distintos ejércitos americanos también están haciendo convocatorias y eh, Aquí está reflejado, digamos, eh, el, la evolución del número de publicaciones de los, probablemente, los tres centros eh, principales ahora mismo de investigación en aprendizaje automático y en inteligencia artificial, que serían no serían la Universidad X, sino serían Google, Microsoft y Facebook. Vale, Pues veis aquí que van creciendo, que han creci van creciendo año a año y, va y van creciendo enorm enormemente. Y así como resumen, eh, el, el, el predominio... Eh, eh, el predominio en este campo es de, desde la teoría de juegos, o sea que bueno, ahí en particular en Elche, pues sabéis un montón, pues si no estáis en este campo, pues es un campo en el que podríais hacer mucho, pero desde la perspectiva de la aplicación eh, de, la, de la seguridad, eh, eh, eh, se utilizan demasiado frecuentemente conocimiento común eh, y que no es, una, no es algo demasiado realista en estos dominios de, de seguridad. ¿vale? Esa sería la motivación. Entonces la idea es, eh, bueno, pues eh, eh, durante un tiempo hemos ayudado a desarrollar estas cosas de análisis de riesgos adversarios, eh, pues si podemos eh, reelaborar algunos de estos modelos de aprendizaje de, eh, automático adversario. Eh, con, eh, con, estos, con estos modelos. ¿vale? Entonces, eh, brevemente voy a introducir eh, eh, estos conceptos y la idea es pasar de análisis de riesgos al análisis de riesgos adversarios. Básicamente la idea es, en análisis de riesgos lo que hacemos es intentar ver que las cosas que pueden ir mal eh, como en este caso del avión, que, que queda destruido, bueno, pues, eh, pues no, no, no se, se produzcan menos frecuentemente y si se producen, pues que sean menos dañinas, impacten menos. En este caso, por ejemplo, eh, aquí en este avión eh, de la izquierda, eh, pues, no falleció nadie, eh, o sea, se, se, se destrozó el avión y con, con, con pérdidas económicas importantes, pero ninguna persona falleció en ese, gracias a pues aquí alguien hizo análisis de riesgos hace unos años y dijo que había que poner en aviones suficientemente grandes pues eh, las, las rampas eh, rampas de evacuación, ¿vale? Pues en ese caso las personas se pudieron evacuar de, de, por la rampa. Eh, bueno, pues esto sería un, sería un ejemplo típico de análisis de riesgos. Análisis de riesgos adversarios sería el ejemplo de la derecha, en la que hay una situación de riesgos, ¿vale?, de amenaza, pero esas amenazas provienen de eh, agentes inteligentes que pueden eh, intentar hacernos daño ¿vale? y ese sería un poco el, el dominio que hacemos para explicar el eje, eh, muy brevemente, para explicar eh, eh, y comparar con, con teoría de juegos aquí está reflejado un, un, un modelo pues, sencillo, una, una plantilla sencilla que es el modelo de defensa ataque el modelo de defensa ataque simultáneo, aquí tenemos eh, eh, está representado con, un, con este diagrama de influencia, en el que tenemos un defensor que toma sus decisiones de defensa tenemos eh, un ataque, un atacante que toma sus decisiones de ataque eh, eh, de, eh, que toma sus decisiones de ataque, ¿vale? de forma simultánea y bueno, como consecuencia de esa interacción hay unos resultados ¿vale? unos resultados que son ese y como consecuencia de digamos lo que hemos decidido, lo que ha decidido cada gente y los resultados, pues cada uno recibe su utilidad, ¿vale? Eh, lógicamente es una plantilla, es un, un modelo muy sencillo de cómo son los, los problemas de ataque y defensa en realidad eh, Luego veremos alguna otra plantilla, pero bueno, típicamente habría pues más, más nodos de incertidumbre, etcétera. Pero bueno, para pensar sobre el problema, eh, para hacer el esquema del problema, pues eh, nos vale Bien, entonces, ¿cómo resolvemos este problema? En, en, en análisis de te, desde teoría de juegos, en, en condiciones de conocimiento muy fuerte del estilo de las que plantean Dalby y sus, y sus colegas y las que típicamente se plantean en aprendizaje automático adversario, eh, cada eh, bueno, se, se comparten las utilidades y las probabilidades de los agentes, de forma que cada agente sabe la utilidad esperada del, eh, del, del, de, de, del par de acciones eh, defensa ataque, ¿Vale? Y podemos entonces proceder a calcular los, eh, los equilibrios de NAS que están aquí definidos. ¿vale? Cuando algo, algo de información no es conocimiento común, lo que se suele hacer es modelizar el juego como un juego de información incompleta en el estilo de, de Harsanji. ¿vale? Eh, y para ello lo que se utiliza es, eh, eh, se considera que hay información privada, se utilizan en particular la, la, la la nomenclatura que se hace es que se habla de tipos, cada def el defensor y el atacante tendrían su propio tipo, el defensor conoce su tipo, eh, el, el, el defensor eh, eh, conoce su tipo eh, que afecta a su utilidad, ¿vale? Y afecta a su a su eh, distribución de probabilidad, ¿vale? Pero no conoce el tipo del la, de la atacante. ¿vale? Y lo mismo, el, el atacante conoce su tipo, pero no conoce, eh, no no conoce. El tipo del defensor. Pero lo que se pone es una, una distribución a priori sobre los tipos, y esa distribución a priori es eh, común, ¿vale? Es conocimiento común. Entonces sería la, la condición de conocimiento común en este caso. ¿Vale? Es menos fuerte que la que he dicho anterior, que la que está más arriba, pero eh, sigue siendo. Eh, bueno. Entonces, y luego, a partir de aquí, esto ya es, es, es, es estándar en teoría de juegos, ¿vale? Pues se si introducen las. Funciones de estrategia, ¿vale? Para el defensor y el atacante. Se calculan las eh, utilidades esperadas para el defensor y el atacante dado su, dado su tipo, ¿vale? Eh, en particular, pues aquí está reflejada la utilidad esperada del defensor dado su tipo, ¿vale? Y para ello eh, requerimos, eh, usamos esta distribución que aquí está, que estoy marcando, que es la distribución del tipo del atacante dado su tipo, que eso lo puede calcular eh, porque la distribución... Eh, a priori es, es, es común, ¿vale? Y eso da lugar a los equilibrios de Bayes-Nas, que están aquí definidos, que es, bueno, es el, el, concepto, el concepto que se emplea, eh, que se emplea en, este, en este caso, ¿vale? Eh, como alternativa, podemos intentar hacer una aproximación eh, Bayesiana a este, a este problema. ¿Vale? Entonces planteamos el problema como un problema de análisis de decisiones. Entonces aquí intentamos ayudar al defensor, ¿vale? El defensor, el problema que ve es este, en el que tiene una incertidumbre nueva, que es qué me va a hacer el atacante. Eh, si yo conociese con qué probabilidad, eh, eh, con qué probabilidades me va a atacar, ¿vale? Dadas las eh, eh, eh, con qué probabilidad me va a atacar, ¿vale? Pues entonces lo que tengo es un problema estándar de análisis de decisiones. Tengo que encontrar la defensa de máxima utilidad esperada que está aquí expresada, ¿vale? Aquí exp expresada, ¿vale? Y, bueno, pues es un problema relativamente realmente sencillo. Aquí he puesto la versión discreta, ¿vale? Pero esto podría ser pues, un conjunto eh, continuo de posibles ataques, un conjunto posible de resultados, etcétera. Pero, bueno, para la discusión nos vale, nos vale esto. Entonces, el problema está en que yo he dicho, al principio, esto ha sido condicional, ¿no? He dicho, si yo conozco esta distribución, entonces esto es un problema estándar de, de análisis de decisiones que, que, lo, que lo resolvemos. Y el problema está en que, que tenemos que, que intentar ver eh, cuál es esa distribución. Vale, pues para ello, lo que hacemos es pensar en cuál sería el problema del atacante, ¿vale? Todo esto va en la línea de cómo, eh, cómo los cómo los espías, cómo los militares piensan, tienen que pensar en, en, cómo, en cuál es el, el, el, el... tenemos que pensar eh, bueno, también es la... la, la eh, bueno, eh, eh, tenemos que pensar cómo nos van a atacar, entonces pensamos en cuál sería el problema, ¿vale? Entonces si yo conociese cuál es la utilidad cuáles son las utilidades y las probabilidades del atacante que están aquí expresadas aquí pues yo te, te resolvería el problema eh, encontraría el problema el, la, digamos el ataque óptimo ¿vale? y digamos que sabría cómo me van a atacar. Lo que pasa es que yo no tengo acceso, te, puedo tener cierta información con espías de interacciones previas, etcétera, etcétera. Puedo tener acceso a esa información, ¿vale? Pero eh, eh, pero no tengo toda la información, o sea, no es como el defensor al que yo puedo entre entrevistar y por tanto puedo sacarle sus probabilidades y, y sus utilidades. No tengo esa misma, ese, mismo, ese mismo acceso al atacante y lo que tengo es incertidumbre. sobre Y esa incertidumbre lo que, lo que hago es modelizarla. Eh, entonces introduzco, o sea, tengo un cierto nombre sobre su utilidad y modelizo esa utilidad mediante una eh, utilidad aleatoria y tengo incertidumbre sobre esas probabilidades y utilizo probabilidades aleatorias, ¿vale? Son objetos un poco diferentes de los habituales, pero bueno. Entonces, lo que hacemos es eh, sustituimos en este problema de optimización, ¿vale? Yo quiero obtener la alternativa óptima, ¿vale? Sustituyo los, los ingredientes por eh, las utilidades aleatorias y las probabilidades aleatorias. Y lo que tengo es, por tanto, un eh, una, en lugar de obtener una alternativa óptima, ¿Vale? Pues lo que tengo es una distribución sobre las alternativas óptimas. Y esa es justo la distribución que, que, voy a, que me va a dar. O sea, la, la, la, esta P me eh, surge justo como eh, esta distribución, que de, de, de óptima, eh, distribución sobre las alternativas óptimas. ¿Vale? Vale, entonces, si ahora pensamos sobre los ingredientes que nos faltarían, bueno, pues el, el U, U grande, eh, U, U mayúscula que es la utilidad, la utilidad aleatoria y el P mayúscula, bueno, pues son relativamente fáciles de, de, de estimar o calcular bueno, pues yo puedo pensar en cuáles son los objetivos bueno, tengo cierta información lo mismo respecto de PDA eh, bueno, pues yo tengo al menos el, el, el modelo equivalente del, del defensor y puedo añadir cierta incertidumbre pero si nos fijamos, el, el P mayúscula es mucho más, complejo, mucho más complejo. Si nos fijamos, el pi, el pi minúscula lo que está diciendo es, eh, lo, que, lo que modeliza son las creencias del atacante eh, sobre cómo me voy a defender, cómo se va a defender el, el defensor, ¿vale? O sea que está, está digamos que es, estoy pensando sobre cómo el atacante piensa sobre mí, ¿vale? Eh, y... Y bueno, pues eso es difícil, ¿vale? En el momento en que yo pienso sobre eso, yo tengo que empezar a pensar sobre cómo estoy cómo el otro piensa sobre yo pienso, etcétera, ¿vale? Esa recursión que es, que es muy complica, muy compleja y vale y nos lleva a esa, esa recursión, ¿vale? Eh, esa recursión, en, en, digamos, si yo pusiese eh, eh, conocimiento común desde el principio, pues no aparece porque paro en el primer, en el primer nivel, ¿vale? Eh, pero eh, si yo pongo, eh, bueno, si yo lo expreso... Reconocimiento, la incertidumbre y la ausencia de ese conocimiento común, pues me lleva a esta recursión. ¿vale? Y entonces lo que, lo que hacemos en, en aplicaciones, lo que hacemos en aplicaciones básicamente es eh, seguir esta recursión hasta que llega un momento en el que no disponemos de información y aplicamos, eh, aplicamos eh, una distribución informativa. Pero eh, es una distribución no informativa. ¿vale? Esto tiene cierta conexión con el, el, lo que se llama en teoría de juegos pensamiento de, de nivel K, eh, aunque tiene un, una, algunas variantes. Una, unas... Esto mismo bueno, pues, se puede hacer para otras plantillas y lo hemos aplicado en pues, distintos eh, ejemplos, en, fundamentalmente en seguridad física, ciberseguridad, eh, defensa nacional y seguridad urbana. Eh, y entonces lo que nos planteamos es si esto nos puede eh, servir para eh, aprendizaje automático o adversario. Eh, bueno, esto no es algo que voy ya un poco apretado de tiempo. Entonces, eh, eh, la, la, la idea es: eh, lo voy a ilustrar, o sea, voy a intentar reproducir eh, clasificación adversaria de Dalby con esta perspectiva. Entonces, la idea es: eh, eh, partimos, partimos de este modelo de clasificación adversaria. Es de clasificación estándar, en la que bueno pues hay un, un agente que tiene que tomar decisiones sobre cuáles son las etiquetas, eh, las etiquetas de ciertos objetos. Eh, de esos objetos tenemos eh, variables, eh, descriptores o rasgos, ¿vale? Eh, y entonces, en función de esos rasgos, tenemos que decidir eh, si ese objeto es de un tipo u otro, ¿vale? O, o varios tipos, ¿vale? Eh, y en función de la decisión que tomamos y del. del, del del tipo del tipo de ese objeto pues tenemos nuestras utilidades vale pues eso ese, ese esquema que es el esquema tradicional o estándar de clasificación lo perturbamos eh, lo perturbamos ahora introduciendo un agente que es a que va a tomar sus digamos que va a perturbar los datos vale entonces el, el, el el, el atacante ataca los datos y yo no veo los datos originales, sino que veo los datos, eh, los datos que, él, que él quiere que, que yo vea. Ve, veo los datos X' y en función de eso yo tengo que tomar mi decisión de clasificación. ¿Vale? Entonces, el clasificador ve los datos X' y en función de esa decisión que toma, de, de, en función de la decisión que toma, tiene un, un resultado. Y en función de, eso, de esa clasificación que él tome, pues el, el, el atacante va a tener. Eh, también unos resultados. Hay otro agente, hay otro otra otro. O sea, es, esto es, ahora es una lucha entre un sistema automático de clasificación y un eh, o bien un individuo o otro sistema que está atacando ese sistema pues, para obtener eh, cada uno su, su, su beneficio. ¿vale? Entonces la idea es eh, eh, aplicamos. Eh, el, el mismo tipo de razonamiento que, que hemos hecho antes, el clasificador lo que tiene es un problema, eh, digamos que en lugar de, eh, o sea, tiene que ser, ser consciente que está eh, tal vez atacado, entonces tiene una incertidumbre adicional a, a, a, que es la forma en que, en la, que atacan, ¿vale? Eh, si si esa incertidumbre, digamos, si ese modelo de esa distribución de probabilidad estuviese disponible, pues ya sería un problema estándar de clasificación, ¿vale? Un poco más complejo de los habituales, pero eh, digamos que ya tenemos bien caracterizadas las, las, las fuentes de incertidumbre. Si ya tuviese esa, bueno, eh, eh, pero lo que pasa es que esa, esa no es fácil de obtener, ¿vale? Entonces, para, para pensar, digamos, para que el, el algoritmo aprenda, eh, el algoritmo aprenda sobre ese... Sobre ese, sobre ese modelo lo que hacemos es pensar en el problema del atacante, aprender en el problema del atacante, que, que estaría aquí descrito en la, en la imagen de la derecha. Y esencialmente lo que hacemos es metemos un modelo de probabilidades, modelos de probabilidades aleatorias y un modelo de eh, utilidades aleatorias, simulamos de este esquema de la, del problema del atacante que nos permite encontrar cuál es el ataque óptimo y eh, esa distribución que obtenemos es, la, metemos en el, la, la, la metemos en el problema del defensor y resolvemos ya el problema estándar de, de, de Bueno, el problema ampliado de, de clasificación. ¿vale? Desde, un, desde un punto de vista algorítmico, pues eh, básicamente empezamos por eh, eh, entrenar un clasificador, ¿vale? Entrenar un clasificador con datos eh, limpios y luego lo ponemos en operación. Y básicamente lo que hacemos es, una vez que leemos una vez que en operaciones leemos unos datos nuevos, estimamos los posibles orígenes y la distribución sobre los posibles orígenes eh, y a partir de ahí ya resolvemos el, el problema estándar y, y esa es la salida. ¿vale? Entonces aquí están eh, eh, los resultados eh, de un problema, eh, el mismo problema que había mencionado antes de detección de spam eh, eh, teníamos cuatro algoritmos estándar de, eh, bueno, naive valles regresión logística, eh, eh, redes neuronales y bosque aleatorio Que funcionan funcionan muy bien o bastante bien eh, con datos limpios, o sea, con datos de spam eh, estándar Ahora con datos atacados, suponiendo que hay un atacante con, eh, que es capaz de eh, su... su, su, su eh, sus resultados eh, se reducen considerablemente y con esta aproximación, eh, eh, teniendo en cuenta que, hay, bueno, si el algoritmo tiene en cuenta que puede haber un eh, atacante eh, que está atacando esos datos, pues recuperamos bastante del, o sea, mejoramos o nos protegemos bastante, ¿vale? En algún caso, incluso, eh, bueno, pues mejoramos, eh, hacemos mucho, muy robusto, el, el, bastante robusto, el, el, eh, hacemos bastante robusto, el, el, el, en el caso de Naive Bayes, por ejemplo, hacemos bastante robusto y mejoramos incluso en el caso de datos, con el caso de datos no atacas. De manera que, bueno, pues es, eh, parece que las cosas funcionan. Bueno. ¿vale? Eh, funcionan pero son bastante intensas computacionalmente bastante intensivas computacionalmente y bueno pues una de las eh, cuestiones que intentamos ahora resolver es eh, hacer esto pues mucho más intentar hacerlo mucho más rápido. Vale, estas ideas, eh, bueno, pues eh, hay una parte, bueno, más del aprendizaje automático, más relacionada con investigación operativa, que es, es el aprendizaje por refuerzo. La, digamos que lo anterior es más relacionado con la parte de estadística, ¿vale? La parte eh, sería aprendizaje por refuerzo, que es simplemente son algoritmos para, para, son métodos para eh, resolver procesos de decisión marcovianos y, bueno, típicamente lo que utilizamos es el, el algoritmo de Q-learning, ¿vale? Q-aprendizaje. Eh, bueno, pues también tenemos esquemas, esquemas para. Bueno, pues son procesos de decisión marcoviano en los que hay amenazas, hay otro agente, ¿vale? Y bueno, pues se hacen extensiones, extensiones de Q-learning. Cool o sea, si se utiliza el Q-learning cool estándar, pues típicamente vamos a fracasar, ¿vale? Vamos a tener malos resultados. Y si tenemos eh, un Q-learning cool que tiene en cuenta la posible presencia de un atacante y hacemos predicciones de cómo nos van a atacar y aprendemos y podemos aprender cómo nos van a atacar eh, bueno pues obtenemos eh, pues mejores muchos muchos mejores resultados y bueno pues esas ideas se extienden ¿Vale? entonces ya eh, para eh, concluir eh, básicamente lo que intentamos es eh, eh, intenta, estamos intentando hacer es pues un paradigma nuevo para el aprendizaje automático adversario basado en, en riesgos adversarios en análisis de riesgos adversarios perdón y lo que queremos es eh, desarrollarlo metodológica, conceptual y computacionalmente para resolver problemas eh, complejos de seguridad. ¿Vale? Esto tendría varias, varias partes, ya en la, en la parte de problemas abiertos de, de interés para eh, pues estudiantes de doctorado. Bueno, pues eh, lo que intentamos primero es construir una teoría de la decisión estadística adversaria. O sea, usamos. La teoría de la decisión estadística está en la base de, de gran parte del aprendizaje automático, automático, de forma consciente o no consciente. Eh, es así, ¿vale? Eh, eh, bueno, pues eh, lo que intentamos es. Ahora aparece en el cuadro un adversario que puede ser de. Eh, hemos visto eh, adversarios que atacan eh, los datos, ¿vale? Pero puede haber adversarios más estructurales o, o competidores, ¿vale? Pues intentamos. Eh, construir esa nueva te teoría, esa te teoría modificada, ¿vale? Para dar fundamento, bueno, pues ya intentar de forma sistemática pues, eh, eh, eh, dar una base rigurosa al, al aprendizaje automático adversario, pues eh, todos los problemas típicos de aprendizaje automático, como digo, se pueden ver de forma, desde una perspectiva adversaria, pues cómo hacerlos de, forma, de una forma rigurosa. Eh, requiere, eh, eh, bueno, pues eh, métodos computacionales operativos, podemos dar respuesta. Eh, pero en algunos dominios eh, lo, la respuesta es, es, muy, es, es demasiado lenta, ¿vale? O sea, no somos competitivos todavía, entonces, eh, pues, se exploran distintas ideas. Una, una especialmente interesante es la que se llama, o sea, lo, la más novedosa sería, eh, pues, eh, lo que se llama simulación de probabilidades aumentadas, ¿vale? Eh, eh, requerimos, eh, bueno, estos son métodos robustos bayesianos en el fondo, eh, y lo que requeremos, requerimos son eh, es, eh, métodos escalables, ¿vale? A, a problemas de muy alta dimensión, ¿vale? Para poder resolver estos problemas. Y luego, como aplicaciones que estamos persiguiendo, pues, eh, pues aplicaciones eh, re, referidas a detección de malware. En malware se utilizan eh, métodos de clasificación, ¿vale? que son eh, y, Pero los, los, los malos eh, aprenden sobre esos métodos de clasificación y nos intentan engañar, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo...? ¿Cómo podemos, eh, cómo podemos eh, eh, bueno, pues protegernos frente a esos métodos? El, el problema de noticias falsas, que también es eh, básicamente un problema de clasificación, pero un po bastante más complejo que el de malware. Y luego, como, también eh, como proyecto tecnológico interesante, pues eh, ahora estamos trabajando en, en, en cuestiones relativas a, a coches autónomos, vehículos autónomos, pues cómo los podemos proteger... Eh, frente a este tipo de, de ataques. Y nada, pues muchísimas gracias. Eh, como digo, eh, hay, aquí hay un montón de problemas interesantes eh, que, bueno, se requiere mucho, un montón de gente de distintos dominios. Eh, y si alguien puede estar interesado, aquí está mi eh, dirección de correo electrónico. Eh, bueno, pues por si alguien quiere, eh, tiene alguna duda o quiere... quiere plantear algún tipo de colaboración, pues encantados de, de colaborar. Y muchas gracias de nuevo por el, la invitación. Muchas gracias, a David por la presentación que ha hecho. Se abre el turno de preguntas. Por favor, recordad pedirlo a través del chat. Muchas gracias. Yo tenía pues, algunas de las preguntas que me han surgido durante la charla. Bueno, primero, gracias por la charla porque me ha parecido muy interesante. Y luego, pero, bueno, me habían surgido algunas preguntas y, y me has ido respondiendo, por ejemplo, una era de Alfec News y ya veo que ya estáis trabajando, trabajando en ella. Una sí. era sobre eh, teoría de juegos, porque efectivamente las hipótesis de teoría de juegos eh, son, eh, son eh, vamos, eh, son muy, muy, muy exigentes, ¿no?, porque lo del conocimiento común e incluso cuando tenemos información incompleta y aplicamos el modelo de Hassan y también hay una componente de conciencia en común muy amplia. ¿no? Además de la propia hipótesis de asumir de que los, de los, de los eh, agentes que están involucrados eh, me imagino que son racionales para hacer todo ese proceso hacia infinito sí. y, y maximizar sus utilidades. Entonces, yo aquí lo que quería preguntarte, porque lo, lo desconozco, es si ha habido algún intento de intentar resolver esos problemas que comentabas desde la perspectiva de la racionalidad limitada. En la que esas hipótesis tan fuertes de la teoría de juegos, que incluso aquellos que trabajamos en este campo sabemos que son muy fuertes, eh, son relajadas. ¿no? Por ejemplo, Rubinstein eh, ha hecho bastantes aportaciones a, a, a la teoría de juegos a, desde la perspectiva racional y limitada y a lo mejor sería una, una posibilidad. ¿no? Es decir, es suprimir. Sí. Ya hay cosas sí. hechas en teoría de juegos, ¿no? No, no, no sé si están aplicadas a este campo, sí. al Richard El... Berry, haría algo, algo, pero. Es eh, en, este, en este campo que, que yo sepa no, ¿vale? Entonces sí sería efectivamente una, una oportunidad. Eh, eh, que, que yo sepa no. No, no, no por no eso será, que, que sí. eso sería. Bueno, desde el punto de vista teórico sí. Quería comentar, eh, se me ha, ha echado un poco el sí. tiempo encima, entonces no, no, no he podido hacer una comparación entre ambas, pero bueno, una de las cosas que has mencionado es muy importante, eh, eh, bueno, todas las que has mencionado son importantes, pero una sí. especialmente es eh, le, esto de suponer que el, que el otro o que los otros eh, o las otras eh, utilizan utilidad esperada, ¿vale? Eh, mm. Podemos hacer también, eh, suponer que, que utilizan otros modelos más generales de... De, por ejemplo, bueno, en español no sé, es Prospect Theory, un modelo de uh -huh. eh, o sea, que no es de utilidad esperada. Podemos reconstruir esa eh, con, con Prospect Theory, ¿vale? Lo, lo, que, sí, eh, lo que sí podemos es eh, o sea, que los, los malos tienen cierta racionalidad. Eh, o sea, si, si ellos tienen unos recursos limitados y lo intentan y, y lo intentan hacer lo mejor posible para, para, con esos recursos. O sea, que están optimizando algo. Eh, es muy fuerte pensar que va a ser utilidad, una utilidad esperada, vale, eh, sí. pero sí podemos extender a, a digamos a, a funcionales más, más generales o más bueno menos, menos exigentes, como sería eh, pues eso de los funcionales que usan en, en teoría en Prospect Theory. Vale. Uh -huh. ¿Vale? Pero que, y, y volviendo a lo que dices de racional lim, limitada, eh, pues no no, después, o sea, sabes. esto se puede se puede interpretar como bueno pues ideas de racionali, li, li, racionali, racionalidad limitada por ejemplo lo de pensamiento de nivel K pues eh, se, sí exactamente. Se puede aquí. o cosas del estilo eh, o sea otra aproximación que es el, lo, lo que se llama eh, juegos ficticios que también se puede uh -huh. aplicar es decir básicamente yo veo cómo está actuando el otro e intento básicamente intento ver bueno tengo cierta memoria y y tengo en cuenta eso, eso también se puede enmarcar dentro de este dentro de este dentro de esta aproximación. Sí, pero es un, es un buen apunte, sí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra cosa. Ana, Ana Meca tiene una pregunta, activa el micro, Ana. Hola, hola, hola. buenas eh, pues nada, mira, eh, yo soy coordinadora del programa de doctorado de CID en Economía y bueno, en primer lugar me gustaría pues, darte las gracias porque ha sido muy interesante, creo que también para los estudiantes de nuestro programa de Economía. Luego me ha gustado mucho este ofrecimiento que has hecho a cualquiera que esté interesado, incluido los estudiantes, que te puedan consultar. Eso es muy positivo y muy bueno en estos programas. Y bueno, a mí también me han surgido varias preguntas y una de ellas, pues bueno, Joaquín ya te lo ha comentado, que es el tema de la racionalidad acotada. Sí. También, como ya lo has contestado, pero bueno, también luego he pensado que... Que no sé si también se han hecho o se han estudiado estos modelos desde el punto de vista de modelos de juegos repetidos, que también son unos modelos que están, sí. de alguna manera es lo que está pasando. Tú mismo lo has sí. comentado antes. Sí, bueno, en, en parte eh, el um, a ver, lo, lo, que, lo que he contado muy rápido, eh, de aprendizaje por refuerzo, eh, eso se puede ver como un juego repetido, ¿vale? Eh, pues eso, los juegos iterados, el dilema de prisionero iterado y todo eso se puede re, revisitar eh, uh -huh. con, con esto que ha comentado. Sí. Vale, y con unos factores de descuento que supongo que ya. Sí, se... sí, un. Sí. Vale, no. y luego relacionado con las redes, por ejemplo, que también hay modelos en los que se utilizan. Lo que pasa es que aquí no sé si esto tendría algún sentido. Igual es... ¿Las redes eh, en qué sentido? Pues a ver, aquí tú lo, lo que se está viendo en realidad es un juego como de dos jugadores. Está el adversario y lo que has llamado el clasificador. Sí. Pero no, no hay más agentes, es decir, que no, hay, sí. no, no tendría sentido medir el poder o la centralidad que tiene. Sí. Vale. ¿El adversario o el clasificador representan a grupos más grandes o sí. no? No, el, el, el, o sea, aquí aquí lo aquí lo, aquí lo, aquí lo eh, o sea, lo he presentado como dos jugadores solo, dos agentes, pero se, se puede, o sea, yo, yo, en, eh, un, eh, en, o sea, podemos pensar en un, o sea, podemos pensar en un agente frente a varios atacantes o varios atacantes, varios defensores frente a varios atacantes, vale. Eso no está súper desarrollado, pero pues hay algunos primeros intentos. Sí, claro, es... te lo decía un poco porque ya hay varios modelos en los que se utiliza teoría de juegos bueno y otras mm. disciplinas, como también un poco pues, todo esto de Machine Learning y de mm. Deep Learning y todo esto en esos temas. Y era un poco, pues y, bueno, pues, si se podría aportar algo, ahí habría algo que, que decir. Pues bueno, yo creo que sí. Pues, pues, pues muchas gracias por este seminario bueno. tan, interesante, tan interesante. Gracias. Le cedo la, el turno de preguntas a Juan Aparicio y después a la... Sí, hola. hola. Muchas gracias, muchas gracias por, por, ahora sí, gracias por la calidad de la charla y por, por ofrecerte a colaborar con nosotros, por supuesto, David. Eh, bueno, mi pregunta es, a ver, eh, obviamente esto está basado sobre todo en, en Machine Learning para clasificación. No sé si tiene sentido, pero ¿hay algo con respecto a regresión? Sí, eh, sí, eh, sí, o sea, como he dicho, eh, eh, eh, o sea, como esto es bastante interesante y una vez resuelto el problema de clasificación, pues hay gente que está trabajando en regresión, en, en SVMs adversarias. O sea, me juego una caña contigo a que si hacemos ahora una búsqueda de regresión adversaria, hay, hay alguien que lo ha intentado, ¿vale? Sí. Mm -hmm. okay. Okay. Vale, y, y también entiendo entonces, por ejemplo, que en el fondo, lo que se consigue al final es una especie de algoritmos de aprendizaje por refuerzo, ¿no? Que son capaces de mejorar incluso a los clasi clasificadores estándar, uh, como yo que sé, como en, en las simulaciones que habéis mostrado, se, se mejora incluso al clasificador sí. estándar no sí. atacado. O sea, lo que, lo, que, lo, que, lo que tienes en cuenta, o sea, haces al final del día eh, un, un, unos algoritmos más robustos, consigues unos algoritmos más robustos, ¿vale? Mm, en general, porque tienes en cuenta la incertidumbre que puede haber sobre el origen de los datos. Entonces, eh, eh, es algoritmo por refuerzo en el sentido de que, bueno, que estás, estás optimizando eh, o sea, no es, no es, Creo que no es algoritmo por refuerzo en el sentido de aprendizaje por refuerzo Porque eso es típicamente en problemas secuenciales ¿vale? Pero es algoritmo por refuerzo en el sentido que estás eh, intentando tomar la mejor decisión posible eh, o sea, en el sentido de que estás aplicando métodos de eh, decisión bayesiana, teniendo en cuenta que el otro también lo está haciendo lo mejor posible. Sí. Vale, entonces, sí, en cierta, en cierta forma es, es lo que estás diciendo. Muchas gracias. Y una última pregunta. David esta pregunta, Background, si la puedo hacer en inglés, si, te, sí. si tuvieses algún sí. problema. Sí. No, no, no. Background, activate tu mic, uh, turn it on and it in English. en inglés. Anything... No any problema. Okay, thank you for the presentation. Uh, so, uh, I was thinking that uh, if these methods can uh, improve the accuracy of neural networks also because uh, you have reported something about the other, uh, but uh, about neural yeah. network, the, uh, the improvement was not, uh, you know, uh, so much yeah. more. Uh, yeah, so, yeah, sure. So, uh, um, um, First, uh, a couple of comments. That, that's a very interesting question. First, uh, uh, uh, neural networks have been shown to be very, very sensitive to, this, to uh, these attacks. So that's a, a very important problem. Uh, uh, second, uh, I mean, w I, I went very quickly, but uh, one of the examples that I put was uh, with a neural network model. Yes. Uh, so we can we can show that we can protect Uh, those models. Uh, um, one, one thing to mention is that uh, these are very heavy computational examples, um, and um, um, I mean this this uh, uh, the, the, ex the the example that I s I showed on on on. Um, Spam classification, it, it was okay because uh, it can cope. I mean it gives a response in a sufficient time But it, when we go to things like images uh, These are extremely slow. So for this uh, this type of uh, I mean and typically you use convol Convolutional networks in that kind of examples. So in these examples what we in this uh, kind of domains uh, given what we know or or, or or how skillful have uh, we have been so far what we do is uh, we we train the training is uh, with uh, uh, already with an uh, adversary advers adversary in mind uh, so this allows us to make a sort of more robust uh, uh, neural network model and then uh, the, the train uh, during during operation there is no we don't use uh, uh, this uh, sort of very expensive uh, things so we Change a little bit the philosophy because uh, this is uh, computationally it's quite expensive, I must admit. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Le cedo la palabra a Joaquín que tiene. Es que me una pregunta. Pregunta sea, bueno, era sobre esto de la inteligencia artificial y los algoritmos que clasifican y tal. Y bueno, bueno, se dice mucho de que bueno pueden sustituir a al ser humano en muchas cosas y demás en aprendizaje. Eh, obviamente está claro que los algoritmos pueden ver cosas que no ve el ser humano, pero está claro que lo que, es lo que de momento no se consigue es que eh, los propios algoritmos vean cosas que sí ven los seres humanos, ¿no? Lo has visto con el oso panda, eh, que puede ser engañado para confundirlo con un burro con algo que es parecido a un ojo. Y voy a poner un ejemplo, y sin necesidad de atacar. El otro día leía algo muy curioso, era una reflexión ¿no? sobre todo esto que nos estás comentando de la inteligencia artificial, el riesgo de la adversidad y demás, ¿no? Es en un partido de fútbol, algunas, bueno, varias de las cámaras siguen el partido por inteligencia artificial. Y, no sé si lo habéis leído. Y resultó que había un linier completamente calvo. Y se pasaron las cámaras siguiendo la cabeza del linier en vez del balón. Porque creía que era la pelota. Porque creía que era la pelota, ¿no? Ah, sí. <ríe> Entonces, eh, claro, eh, al final uno, esto es lo que nos hace pensar que todos estos sistemas de los que hemos hablado, que nos intentan proteger de inteligencia artificial, algunas veces eh, podrían ser engañados incluso sin intención. Sí, sí, sí. Y, y eso, bueno, esto es una reflexión, por eso decía que es una pregunta, es una reflexión, y entonces eh, estamos hablando que incluso sin intención podríamos poner en riesgo vidas humanas, por ejemplo, en la conducción eh, automática de vehículos, sin que nadie los atacara. sí. No, Y ejemplos de esos, ya, o sea, ha habido, o sea, ejemplos de coches autónomos que han matado a personas, los ha habido ya por ese tipo de confusión, pues porque, por ejemplo, confunden, no sé, ejemplos del estilo, confunde una bolsa de plástico con un charco y, ejemplos de ese estilo hay, ¿vale? No, por eso... Sí, sí. No, sí, bueno, simplemente era un, un comentario, ¿no? Porque yo creo que eh, estamos teniendo mucho como sociedad de que la inteligencia artificial, lo, seguramente en un futuro todo esto se perfeccionará, por supuesto, pero eh, que, que algunas veces se deja en manos de, de, de, de, de sistemas automáticos decisiones que, bueno, que. Sí. Todavía... Sí, sí, hay hay Lógicamente hay que... O sea, es, es un campo... O sea, antes fui muy rápido, pero toda la parte de verificación de estos sistemas es súper importante y muy compleja. Y, y son, de nuevo, son problemas nuevos para... O sea, no, no es la ingeniería de software eh, tradicional, sino que, hay que son nuevos campos. Eh, y, no, por ah, eso que con esto quería apuntar, sí. de que el tema que hoy comentabas es mucho más importante... De lo, que, ...de lo que a primera vista aparenta, porque si un mm. sistema puede ser engañado, incluso accidentalmente... ...imagínate si hay alguien detrás que está pensando cómo mm. engañarlo. Sí, sí. Y, lo, y que, los hay. Los hay y los hay, con lo cual sí. estamos hablando, lo digo por los estudiantes que nos escuchan... ...de poner en mucho valor de todo lo que has comentado hoy y las implicaciones que pueden tener... ...tanto a nivel de investigación, pues también como a nivel de, de desarrollo de, de, de commodities para, para la sociedad. ¿no? Hmm. Bueno, igual bueno, insistir. Y la y ¿Sí? la prueba es que, que Google, Google, Facebook y Microsoft, Microsoft. Están, están trabajando un montón en eso. Sí, esto. sí, que yo ah. creo que este es un campo muy muy interesante en el que bueno, hmm. todos aquellos que, que de alguna forma también hacemos teoría de juegos y cosas de estas que que, tienen, que, que tocan parte de, de esto de la inteligencia artificial, a lo mejor tendríamos que plantearnos que este es un, un el, el campo que has expuesto es un campo donde realmente merece sí. la pena, ¿Tenéis, la tenéis... pena entrar. Tenéis bastante que decir, yo creo. Muchas gracias. Que tengáis buen día y hasta la vista.